En San Francisco de Macorís, la Policía Nacional desarticuló una supuesta banda de asaltantes que se dedicaba a realizar robos en viviendas. En un operativo en el municipio de Santiago, la institución del orden recuperó varias motocicletas, ropa, accesorios, prendas, celulares, televisores y calzados que fueron sustraídos y que eran comercializados por los malhechores. ¿Qué es el Francisco de Macorís? ¿Eh? ¿Quién, ¿Quién era él? ¿Cuál es? Peggy, Peggy, Peggy. Pero tú participabas de estos robos, desde los motores. ¿Que aquí no, los no motores no. La, la, la televisión, él, él me decía que era una hermana que lo que lo traía de, de, de para afuera fuera pa buscarle de dentro. ¿O, o sea que tú no sabes de, de ninguno de esos motores, de, no, no, de todos no, no, esos robos. No yo... ¿Tú eres dominicano, dominicano? Sí, sí. Pero no eh, me repito, todos los motores que se han robado, que las urbanizaciones que ustedes lo hacían, motores, señor, que yo le manejaba el carro. Para, para, para. Yo, pero, pero te están acusando a ti de tú tu, de tu trasladarlo todos todo estos motores. No, los motores no no, es que es, es, es flat. Así. No, no sé. aquí. ¿Dónde lo llevaban ustedes? ¿Todos estos, estos motores estos televisores? En el operativo además fue ultimado un nacional haitiano perteneciente al grupo de malhechores que habría realizado varios robos en viviendas. El hoyo -chiso fue identificado como Yertsu Shepa alias Piti, de 35 años de edad, mientras que sus compatriotas detenidos fueron identificados como neus Taylor y Junior Pie. Hasta el momento, la Policía Nacional no ha ofrecido detalles del operativo. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.